mucho mucho bueno tenemos eh, estamos llamando a Robert Sánchez eh, que parte de los miembros de Acroarte de, de la línea de lo de la banca de que de la línea bancada de Alexis que ganó de lo que de lo que supuestamente son los lo, lo, lo que ganadores aunque Fausto Robert ¿Cómo estás? Eh, bienvenido a San, eh, bienvenido a Telenor y a San Francisco Macorís tu pueblo ¿Cómo está todo por ahí? La ciudad del Haya? Eh, oh, exactamente hey. la ciudad de Jaya Robert eh, ayer yo fui de los primeros que vi tu publicación de, de, la, de, la, de lo que hizo la, el, el juzgado, que, que puso, tú pusiste un documento donde le dan eh, la, la ventaja, o como se diga, o, o niegan lo de Fausto, y le da ventaja a Lexis Y dijiste en el mismo tweet, en, en la misma publicación, que es muy posible que se celebren ya los sobranos, o sea, que ya de definitivo ya se resolvió el inconveniente. Pero muchas personas, luego de que se hizo esa publicación y se puso sobre eh, eh, sobre eso, eh, los periodistas comenzaron a criticar eso, diciendo que eso es totalmente falso. ¿Qué tú tienes que decir sobre lo, qué fue lo que pasó ayer, la verdad? Bueno, ayer yo publiqué la, en mi cuenta de Instagram eh, la, la sentencia sellada y firmada. El que diga que es falso, tendría que hablar con el juez. Mira, la, la Cámara Civil y Comercial, del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional, desestimó la querella que puso Fausto Polanco en contra de Acrobate. Fausto se sometió a las elecciones en el mes de junio, y perdió por un voto, por un voto, pero perdió. Y alegó fraude, alegó de todo. Eh, y entonces sometió un recurso para dejar sin efecto... De las elecciones, que se llamaba la elección de una vez más. El juez acogió en todas sus partes, eh, lo depositado de ambos lados, y entonces falló eh, determinando que esas elecciones fueron legales y que ese es el comité 2019-2021. Robert, perdón, perdón que te interrumpa. Entonces, ¿qué es lo que ellos están haciendo en este momento? Porque hicieron, parece, un sometimiento. Ellos aliando, ellos quieren apelar ellos quieren seguir perdiendo, ya es costumbre Fausto Polanco que cada vez que pierde él quiere apelar, quiere demandar siempre pierde eh, pero lo cierto es que nosotros no, no nos hemos detenido en acabar, ya realizamos asamblea evaluativa y en el mes de marzo realizaremos premios soberanos eh, eh, Robert, vi que la comisión que está eh, de manera, eh, por ahora hasta que se resuelva el inconveniente ya dio... no, se resolvió, ya o sea, se resolvió ellos le dan... La, la, la directiva es una directiva legal, es una directiva eh, legítima y ya esa sentencia que se emitió en el día de ayer en la Cámara Civil y Comercial certificó eso. O sea, ya el término debe ser el comité ejecutivo. Ya. Robert, buenas tardes. Bienvenido a Los Osobrosos. Quisiera preguntarte, porque había una cierta incertidumbre en cuanto a los premios soberanos que de hecho para estas fechas ya se habían elegido los talentos que iban a presentar, ¿verdad? Y se hacía una dicha evaluación. ¿Qué hay de cierto en esto en cuanto a los premios? Bueno, eh, la escucho un poco lejos, pero más o menos entendí. Que uh -huh. okay. eh, Casi nunca para el mes de octubre se han escogido los presentadores del premio. Okay. Casi siempre eso se hace... Eh, entre enero, final de enero aproximadamente, eh, pero ya eso, ya eso lo decide Cervecería, como patrocinador del premio. ¿Quiénes serían los talentos del presentador y cuándo lo anunciará? Entonces, una pregunta, Robert: entonces la asamblea para reunirse, comenzar a reunirse a evaluar, ¿tú crees que se pueda sí, juntar? Ya, ya realizamos la primera reunión evaluativa hace tres semanas. Y entonces la primera semana de diciembre regresamos a hacer la segunda y en enero las denominaciones. Entonces de tenemos rado, soberano entonces, a la fecha que va. En el, en el mes de marzo. Lo que no te puedo decir es el día exacto, pero en el sí, mes de marzo viene el no, premio soberano 2020. Robert, muchas gracias. De verdad, el, el, el, su programa Sin Filtro es un palo eh, sumamente popular y más con tu compañera Amelia Alcántara y más ahora con ay, la Bernie con la Bernie ¿Eh? no hay inconveniente <risa> ahí con la Bernie ahí Amelia no quiere no. sacarla no no si tú supieras que ellos se llevan bien eh, eh, ellos se entienden se conocen han compartido mucho fuera del aire se conocían y, y hay muy buena armonía no, no, okay, bueno. Mucho éxito, Robert, y mil gracias de verdad por tomarlo de tu tiempo, que sabemos que tienes una gracias. agenda apretada. Ya tú sabes. ¿no? Gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Saludos a toda la gente de San Francisco y el Nordeste. Gracias, Robert. Gracias, Robert. <risa>